Bueno, y no lo veréis... Bueno, espera un tío. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo y precioso día. Y bueno, mira, ahí tenemos pedazo de arco iris. Me he tenido que bajar del coche porque tenemos un arco iris enorme. Estamos aquí al lado de la carretera. Y el caso, no sé si ni siquiera me podréis escuchar. Pero tenemos un arco iris precioso y enorme. Es más, este sitio... Está bastante bonito Ahí está mi sombra Y bueno, no se aprecia mucho, pero el caso es que desde donde nosotros estábamos viniendo sí que se apreciaba bastante el arco iris, este que tenemos aquí Pero así de lado es como que no se, no se ve tanto Y está, está precioso Y bueno, no sé, aquí lo podéis ver, es un típico paisaje otoñal y la verdad es que el sitio está bastante tranquilo donde viven las vacas, las vacas están en el mejor sitio y bueno aquí tenemos un chorrecillo ves que agua tan limpia así que nada, está bien que llueva porque cuando llueve la naturaleza se, se alegra mucho Así que nada, que siga lloviendo, que además tengo ahí cuatro arbolillos que necesitan de la lluvia y necesitan del sol. Así que genial, si se vuelven a llenar los ríos, muy bien. Pues ya visteis que en el vídeo del pantano, pues perdimos todo, perdimos todo el agua y esto estaba seco. Pero yo creo que si volvemos otra vez por allí, ya volveremos dentro de poco, pues eso ya tiene un poquito de agua. El pantano ya se, se habrá llenado. Así que ya no podremos buscar el palo, pero bueno. Así que nada, mira que bonito El paisaje mi, mi sudadera Pega un poquito también con, con el paisaje, que sí Pues nada Pues nada, simplemente quería enseñaros esto Un arco iris que probablemente No haya una olla de oro al final del este pero, pero bueno El caso es que está ahí Es más, se está perdiendo ya el arco iris Como veis, pues está desapareciendo Hace un ratito estaba Bastante potente pero cuando me he puesto a grabar, se ha desaparecido. Así que ya sabéis, buscad vuestro arco iris y vuestra olla de oro, pero que no se os haga tarde porque podéis perder la olla al final de, del arco iris. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.